Hola, qué tal, Ranita del canal aquí Caplin un novio para ustedes. Hoy estamos en GTA V. Hola, Hola, Lechi. Hola. ¿Cómo estás, Caplin? Muy bien. Estamos también con Rabito y Danicraft. Hola. Hola. Por allá están tirando cohetes. ¿No ¿Has visto estos cochazos? tan buen ardo, papu, los mejores. Lo que da YouTube. <ríe> ya ve, ya ve. Lo que venimos a hacer hoy es jugar un juego llamado cars versus runes o correres versus carros o corre trato atropello. a esos chicos que están corriendo por allá vamos rápido rápido dos corre corre corre corre no hay bien ahí bien corre corre no que atropellarlo papu ya ve que ahí me a ver ahí está ya sé que hay Hola Alexi me botó. Hola bro se cayó también el rabito Se cayó ganamos papu. Listo papu ahora nos tocó corredores Alexi. Nos toca correr papu. Con esos malardos me van a caer. ¿Tú crees que nos van a dar? Nah. Yo creo que le ganamos papu. Vamos vamos vamos papu. Bien bien bien. Faltan que les vaya dar con el coche ya venga bien. Ya, vamos bro. a ver quién gana, papu. Dime la Gabriel, frena, frena, frena, frena. Ver, Yo ahí, soy conductor profesional, gente. Me, ahí me, va. Me, me la voy a jugar, bro. ¿Confías en mí? Confío en ti, papu. De colombiano a colombiano, Dani, pues dale. Ayuda, dale. Confío en mí. Uy, uy, uy. Ah, vamos, ya también, ya también le doy. Uy, viene, Dani, Dani. ¡No! ¡Se CAÍ Vale, vale, vale, se cayó, se cayó. Corre, corre, Ale, corre, corre, corre. No, no, no, no. No. ¡No! ¡No me cagaron! ¿Qué pasa, Rabito? No. <risas> vamos Alexi, tú puedes. Dile, la dale, Vamos, Rucheo, Rucheo. <risas> uy, Marita, casi tío, bro. Bro. no te amenaza. no voy a tener unos minutos gigantes, bro. Corre, no. corre, corre, corre. Ay, uy, no tú puedes. Vamos. Vamos, <risas> Malardo, vamos, malardos. malardos. ¡Ay, Marita, tú. dale Dale, Alexi, dale. ¡Ahí voy, gente ¡Preparado! ¡Uy, esa voltereta! ¿Te la creíste? Te la creíste, güey ¡Oh, No, papi, no, bravo! ¡No, no, no! Bro, bro, buenísima! ¡Somos severos! ¡Bueno, Lessi! ¡Nos tocó otra vez atropellarlos, papu! ¡Loco! ¡Un rabito! Yo quería papu, pasarme nada claro, rabito, Sentí papá. ese auto en mi carota <risa> ¡Ya, papu! A veces se gana, a veces se pierde ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Caí mal, papu! Vamos, volteate, volteate. está, ahí está. Me caí en la Ahí está, ahí uh, está. Uy, panita! Uh. no. No, me caí, panita. ¿Qué pedo? El... ¿Qué pedo? ¿Cómo, papu? Oh. Vuelve rápido, vuelve rápido. Uh, uy, voy, no, ahí voy, voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, subiendo, papu. Subiendo, Daniel. Pero porque han contado tanta prisa, No venga la. vengar a ¡Me quedo, me quedo! ¡Me quedo! ¡Daniel, no, no, papu! Se cayó, Dani, se cayó. No. Ay, que mando el ¿Dónde? A ver, a ver. Uy, uy, están los dos aquí. ¡Dale! ¡No! ¡Cari, no, dani no, no, le doy otra vez. ¿cómo no me este este cable? Creo que se pero los matamos a Bengalazos que con los coches. Ya, ya, ya. No, me van a quemar, hay que quemarlo, hay que no. quemarlo para ¿Qué que Bueno, sí. eh, es oportunidad, sí. no, Abu. Oportunidad para ganar! ¡Dro, Rodito se equivocó! No lo no queda oh, el Dani. Uy, no panita. Ay, me no me oh. Casi frustra, no me da, no me da. Nos, no me falta me da. uno, falta uno. ¡Falta uno! ya ¡Ay, panita! Casi le doy. Mira esto. ¿Dónde está Dani? ¡Aquí está! ¡Ay, ¡Uy! ¡Iba, uy, uy. ¡Vaya, <risa> uy, <risa> uy, <risa> está! Va. Grande, uy. Aquí, vamos, ¡Aquí no está! gente! ¡Uy! ¡Caigo, ¡Aquí está! ¡Aquí está! dos, está! dos, está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh! No se caí, ganamos. No, se caí. Buena papu. ¡Guau! <ríe> ah, me rebales no. Bueno Alechi, última ronda, última oportunidad para ser los vencedores, papu. <ríe> y Ahora sí papu. Ahora sí que no vamos a perder contra ellos. No carnalitos, ya les llegó la hora. Ahorita sí van a morir. Le llegó la hora de morir. <ríe> no, papu, ¿eso creen ustedes, papu? <ríe> Mira lo que Lento, lento, seguro. Uy, panita. Vamos, vamos. A esperar, corre, corre, por el Bro, bro, bro, escálzale, escálzale, bro, bro No, no, no. casi lo voy a la hecha, casi. Uy, rabito. Cuidado, papu. Listo, oportunidad de correr. dale, dale. dale. Quédate, dale. Quédate, Uy, uy, uy, no, vale, vale, vale, vale, vale Oportunidad no, no, no, no me cae Este te lo doy a Kiply Dale papu <ríe> No, son malardos bro Alexi y yo de corredores bro Está ¡Uy, <ríe> panita! Te rozó la cabecita ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está, está abajo, se cayó No sabía, bro Es momento de aprovechar Tienes pues camino libre no, no, no. ¡Ahí regresé! ¡Regresé!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 Uh. uy bro hola bro eh. <ríe> qué buen ¿Qué escondite sale, bro? bro macho rabito se quedó atascado qué <ríe> mira rabito Ay, un empujondito bro te empujo rabito bro te empujo te empujo vale vale vamos salís si que se están empujando vamos vamos corre corre se están empujando se están empujando ellos corre corre corre corre corre corre eh, ven, uy panita me rozó no, qué miedo ¿A quién le importa que te haya rozado? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Lo no, ¡Lo rocé. vamos! ¡Llegó mi momento! ¡Mi hora! ¡No! ¡Uy, panito, llegamos, llegamos! llegamos. ¡El último! que play, ¡El último! ¡Ya, ya, ya! ¡Papu! ¡Hay que ir seguro! ¡No! no. Marica, uh. ¿Y dónde está Danycraft? ¿Danycraft se cayó? ¡Ahí voy, gente! ¡Ahí voy! ¡Mira! ¡Mira esto! la primera ¡Mira! ¡Nie! miedo, ¡Nié! miedo, corre ¡Nié! ¡Nié! ¡Nié! ¡Nié! no, Alexi, no, no. Me vas a no. Poder, Ro, bro, bro! No, claro. Claro, claro. Ay, claro. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Corre, yo no, ¡No! ¡No! Ay, ahorita, ahí. Yo siempre dije, la Alexi no sabe caminar. Y aquí lo demostró. Mata a los papu. No, papu. No, papu. No, papu. No, papu. Papu. No, rabito, rabito, loco, loco, rabito, rabito. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? qué ¿Tip, tip, tip, tip, tip. Uy, Papu. Papu. Papu. Papu. Papu. Papu. Papu. Papu. ¿Puedes con mi tanque? ¿Dónde están? <risa> Se cayeron los dos. No, que mancos, bro. ¡Qué ¿Qué plin, de el de el míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Rabita entre los dos, rabito entre los dos. <risa> choquémoslo, choquémoslo Deja <¡Pilina! risa> <risa> de tanque afuera! ¡Adiós! A ver, adiós. Soy el ganador.